Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Mario El día de hoy Nos encontramos En una taquería Que es muy concurrida Por los vallartenses Pero por qué Mario Platícalos por qué Porque aquí se venden Tacos de tripa Ah Exactamente eh, La tripa realmente Viene de la carne de res También No no es de puerco Pero saben muy, muy rica. Muy sí, rica es, es una de las comidas Preferidas mías Y más extravagantes De México diría yo Mario Pues oh, no. no sé Porque es en Ciudad sí. de México Se conocen sí. más No es que también Lo que, lo que igual Todo el mundo conoce El taco del pastor Pero a lo mejor No conocen el taco de Los tacos de tripa. de tripa Exacto Es algo muy diferente no Mario Pero vamos a probar para que ustedes los conozcan Por si no los conocían exacto Si tienes tripa o no tienes tripa sí. Sí. Ah, Llegamos tarde llegamos A los sacos tarde. de tripa Como les comentábamos, es muy bueno Mario Y todo el mundo sí, se acaba los temprano, come favor. Pero Mario, pues aquí, no sé. ¿Qué, ¿Qué procede aquí? No sé. Tuvimos mala suerte. No hubo de tripas, pero... pero... hay de chorizo, Mario. No, pero ahorita los vamos a llevar. ¿no? Ah, exacto, no Mario. a con las ganas de Para que conozcan, pues. Pero... pero también una recomendación, Mario. Los tacos de chorizo también son muy buenos aquí en México. Y pues los vamos a probar. Porque aquí Mario es una taquería, pues, reconocida por los tacos de tripa. Pero se acaba muy rápido. De hecho, nos acaban de comentar que a las 4 ya empiezan a repartir los tacos de tripa. Sí, ya empiezan. A... muy temprano aquí la tripa y por eso terminar rápido. Ajá, exacto. Pero, Así que recomendación pero pues venir ahorita, siempre temprano. <ríe> pero miren, esos son los tacos de chorizo. Por si gustan, probarlos. Y pues Mario, hay que darle. Ahorita vamos a los otros tacos. Pero esos están muy ricos también para calmar el hambre. Ya que pobre. Por suerte, alcanzamos un taco de tripa en este sí, puesto de mira, tacos. Y el señor, aquí el jefe, Ajá, nos me, preparó me preparó lo último de la tripa. Miren, eso es la tripa. Miren, esa es. Y Mario, pues buen provecho. Creo que te toca a ti. Y ahorita Ni vamos a probar. Yo, yo tuve la suerte Ajá. ahora. Hay que ver cómo hacen los tacos de tripa. Esta taquería se llama el patrón para las personas que gusten venir a visitarla. Nomás que vengan a comer tacos de tripa antes de las cuatro, Mario. Ya ¿Sí? nos vamos, Paul, porque no encontramos tacos de no, tripa. No, justamente Una no. misión. Errónea, <risa> pero vamos a buscarlo. Vamos hacia otra taquería. Sí, ¿sí? Así vámonos. Que, vámonos. Oh, Ya llegamos a otra ruta, Se me hace que este video a ser la ruta del taco ¿verdad? <risa> No Mario, nos falta todavía mucho más para recorrer para que sea la ruta del taco Pero ahorita ya acabamos de llegar a otra taquería Mario Sí, la verdad sí, a ver, vamos a pero ver Pero aquí si... también venden los tacos de tripa y es muy conocida vamos también Vamos a ver si corremos con suerte en esa taquería Ajá, Vamos a ver, ojalá sí Pero yo que recuerde Mario, aquí sí tienen hasta la noche Porque sí, hemos venido varias veces Sí, nosotros hemos venido varias veces y pues vamos a ver Ajá. si hay tacos de tripa vamos. Las ventajas de esta taquería y este puesto de taco que está muy cerca del centro de Vallarta Sí, esta taquería se encuentra en la colonia 5 de diciembre Ajá, y exacto. se llama taquería Jaime y luego lo que también te quiero comentar que aquí los, los tacos están hechos con tortilla hechas a mano ah exactamente y otra ventaja Mario abren de 6 de la tarde a 3 de la mañana, sí, Mario. Sí, la verdad sí está chido. La ventaja de vivir en México que aquí uh -huh. puedes comer todas las taquerías que están abiertas. Sí, exactamente. Tardes, horas. Se me hace bien raro la taquería pasada que, que, que muy acabaron temprano. muy temprano. Ah, ajá, pero saco. pues de todo. Hay más taquerías. Mario, la ventaja de la <risa> <risa> Ya, mira. Ah, ya Ahora sí, Mario. Nomás pero, que aquí, Mario, sí tarda un poquito, pero porque hay mucha gente. Ajá. Y fíjate que el precio de cada taco sale en 20 pesos, o dólares. En piedra, papel o tijera, a ver quién se come esos tacos. Va, <risa> porque yo ya tengo hambre. Te rompeo la tijera. Era. Te gané. ¡Ah! Son míos. Me ganaste. Tuve la ventaja. Lo quiero probar sin nada porque a esto se les echa guacamole y de todo. Pero quiero probar la tripa. Hay que reconocer que me ganaste esta vez. Oh, Por... miren, esa es la tripa. Esta. Ah, esa mira, Paul ya llegaron los míos. Rápido, salieron rápido. Mira. Oh, es bien. poquito. Está bien doradita la tripa, Mario. Sí, la verdad sí. Mira. sí se lo recomiendo porque la tortilla está hecha a mano. Y pues eh, no en todos lados se hacen tortilla chamadas, siempre por lugares donde son de como de tortillería, de ¿no? tortillería, ¿Mm? una fábrica y eso no, esas. Aquí es lo bueno. Mira, aquí está la señora tortillando, ahí está, mira. Si sí toca probar los taquitos de tripa, miren. Qué bola, Chulada bola de probar, tacos de tripa. Y pues. Hay que probarlos, Mario. Ah, Paul. Mm. A ver, es una delicia Mira. esto, ¿eh? La cebollita y todo. Uh -huh. Pues miren los míos, yo ahorita lo voy a hacer en cámara lenta, Paul. A ver <risa> qué tal se ve, ¿eh? Bueno. <risa> Pues bueno Mario, hay que comer y a disfrutar un poquito. Ahorita los vemos, no les queremos antojar tanto estos tacos de tripa No puedo hablar, por favor. <ríe> a disfrutar de los tacos. Como ya regresamos de los tacos. La neta, ocupamos bajar esa pancita. Ajá, exactamente, Mario. Con un reto que me acaba de proponer Mario, sí, ¿eh? Sí, te voy a poner un reto. Tienes que subir las escaleras corriendo Y cuando bajes Tienes que hacer cinco, <risa> cinco lagartijas Y el que no haga es? menor tiempo va a ganar Ok, Mario, ¿qué te parece si lo dominamos? ¿Quién va a iniciar con un piedra, papel o ah, tijera? Exacto. Para, Ajá, exacto para que vean Así que, Mario, no me, no <risa> me hallo para, con la zurda Al okay. mejor al revés así, así es mejor <risa> Piedra, papel o tijera Ah, perdí. Piedra, piedra, papel o tijera Ah, tijera. Tijera. ah, ah tijera. Tijera. Tijera. no No perdí, Yo perdí Ah, sí, yo cierto perdí, Yo perdí, Yo me voy a para que vean Así inicié. que vas a la una, a las dos y a las tres. Mario, vas, vas, vas, vas. ¿Puedes hablar, eh? Acuérdate Ay, que sí, tenemos oh, los sí micros. Sí puedo hablar, yo sé. Ahí bajada, nos bajada, escuchando. bajada. Sí, está. Esto es para, para que vean que también hacemos ejercicio. <risa> Ahí viene hablando Mario y no sé. Cinco lagartijas rápido. Cinco, cinco, a ver qué. Vas. En eh, no más. Una, dos, tres, cuatro... 5, ah, listo, ya con eso, 22 esto, segundos, con esto, exacto con eso es bueno, 22 segundos dice? es bueno, tú sigue segundos. Paul, tú sigue, Así Vamos que. a Dale rápido Estoy cansado, así como le dice, tú lo vas a hacer Va, está bien Mario, me parece perfectamente bien Y a bajar la panza, no sé cómo, yo pienso que vomitando Porque se me va a salir toda la voy comida a sacar la comida. Acabamos bien. de comer y uh, voy a vomitar, voy a terminar vomitando al 100 Ahora sí, listo Paul A ver si puedo Mario, tengo bastante cero. sin hacer lagartijas Vamos a ver, vamos a empezar desde cero ¿eh? Una, uh -huh. dos, tres, déjame, vámonos, vámonos, vámonos digu, digu, digu, digu. Oh, oh. Paul, puedes hablar como tú sí, me dijiste. Sí, dices? sí, puedo hablar. No más que, oh, casi me caigo. Oh, ya voy para abajo. Ay, uy, uy, uy. Fíjense que al momento de correr, te caes. Uh. Listo. Esto es para Reto. hacer ejercicio y para bajar la panza. Tres, cuatro... Te falta una Cinco Te gané, Paul Por Terminé. un segundo Te gané ¿Por un segundo? Sí, Paul No, 23. Mario Me faltó condición Creo que al momento De bajar la escalera Te haya ganado Pero no pude Bajé de una en una Pero difícil. también Aparte de comer ah. Se tiene que hacer ejercicio, Paul Ese sí. es un ejemplo Que tenemos que sí, hacer Sí, porque los tacos Tienen mucha grasita Y hay que bajarlos Con ejercicio Perfecto. Rápido Hay que quemar calorías, Mario Activos bueno. Al full, al full Y pues bueno, Paul Yo pienso que aquí Ya vamos a finalizar sí. Este video del taco Ya finalizamos con este reto que me propuso Mario y la verdad estuvo fantástico para bajar estas calorías. Yo. Ah, yo siempre te gano, po, bueno, Estoy que cansado, yo me Mario. <risa> <risa> y hey, pues, Mario, y ahora sí. Estamos, bueno, no descansando, sino que agotados del ejercicio. Exacto. Ya estamos sudando, lo bueno que está un poquito fresco. Y pues Mario, hay que recordarles que le den like, se suscriban, activen la campanita. Ajá, exacto, y también recuerden, Mario, ya seguirnos en Facebook, ya tenemos Facebook. Sí, queremos llegar a los 10.000 y pues sería un apoyo muy grande el que Exactamente. vayan. Exactamente. Sigan, se suscriban, le den like y pues a favor. todo, Mario, y también en YouTube. Ah, obviamente suscribanse a YouTube. Y, Mario, Recuerden seguirnos también en nuestras redes de Instagram. Ahí Allá están apareciendo. apareciendo. Y ahora sí, nos despedimos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Cansados y <risa> hasta la próxima, <risa> Mario. Esperemos les haya gustado el video.